Siento el latir de mi corazón Las venas casi saltan de alegría Estoy lleno de ilusiones y fantasías. La vida es un espectáculo de armonía Sé que tengo que agradecerlo Estoy viviendo hoy de nuevo Bendecido despertar de nuevo, pero sentí a mi lado al despertar. Mi ventana me trae luz de la mañana, por ella entra el aire que respiro. Mi sonrisa es amplia al respirar, mi alegría es inmensa al despertar.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 la vida es un espectáculo de armonía, un espectáculo de armonía.